Con respecto a las medidas de prevención que todos debemos tomar, absolutamente todos nos referimos a todas las personas, tienen que ver con los cuidados personales, individuales y comunitarios. Básicamente los individuales serían la utilización del barbijo o máscara facial en forma correcta, esto quiere decir que tiene que tapar la nariz, la boca y la barbilla. Esta sería una utilización correcta del barbijo, esto no es una utilización correcta del barbijo. Cada vez que vamos a salir fuera de casa, debemos utilizarlo. Debemos lavarnos las manos con mucha frecuencia, con agua con jabón o con alcohol al 70%. Debemos evitar los contactos cercanos, mantener una distancia social por lo menos de un metro y medio, dos metros con respecto a las otras personas. En los espacios comunitarios donde estemos con otra gente, siempre es importante guardar la distancia y que los espacios estén ventilados. ¿sí? ventanas abiertas, puertas abiertas y que el aire circule. Evitar el conglomerado, evitar los grupos comunitarios, las fiestas, los encuentros. ¿sí? Todas esas cosas tenemos que dejarlas de lado. Hoy, más que nunca, eh, esto está creciendo, está aumentando mucho. Por lo tanto, todas estas medidas de aislamiento tienen que ser muy estrictas y tenemos que ser muy responsables y muy conscientes.